Pente, pente, sí. You can add it in your group and you can pay on departure. Okay. And the checkout is the time? The check -out? 12. Yes, between 12 and 1 pm. Okay. Okay, okay, thank you. How oh, nice. Piso. 611 para acá no, para acá ya llegamos al hotel nuestro primer hotel en, en Delhi Pasen. Nuestra habitación en Nueva Delhi, el Hotel Ibis. Estamos apenas llegando. Hemos, este, hace un minuto puesto un pie aquí o menos. Eh, son unas 4.20 de la mañana y este hotel está muy cerca del aeropuerto, muy muy cerca, como a cinco minutos. Eh, importante, es de, bueno, nos venimos en un taxi que prepagamos, eh, pero pasamos varias barriere, como controles de seguridad, y uno, súper importante, para entrar aquí, que el taxi nos pudiera dejar en la entrada del hotel, le revisaron la cajuela, el cofre, sí, dos este personas de seguridad. Y ya para entrar al hotel, a nosotros, o sea, antes de, de dar un paso adentro del ibis, nos hicieron pasar este las maletas. O sea, tienes que pasar por un detector de, de metales. Tus maletas pasan por por un detector, por escáner. y aparte a mí me pasaron este, a un cuartito porque sonaba algo y entonces me pasaron el detector a mí. Ya ves, que es como más personal. Pero bueno, ya estamos aquí en el hotel. Entonces la cama que ya no había este, dos camas para dormir más rico, más a gusto. Y nos tocó esta. Tiene su televisión. Uh -huh. Ahora vamos a ver qué canales hay aquí en la India. El closet. Caja fuerte, un minibar. Así le vale. No nos no, tiene un agua. Complementario. Eh, después. La vista. Ah, aquí vamos a ver tropecito. si tiene vista. Ahí está ah, otra agua, dos aguas. Eh. Agua. La vista del hotel. Mañana, ¿con qué nos vamos a despertar? Ah, hay Wi-Fi gratis. Este, el, el hotel incluye bueno, Wi-Fi. Ah, mira, no se ve tan mal la vista. Ah, está del costado. Aquí está. Este de, de al lado es el Holiday Inn. No ah, se ve reflejo, pero bueno, mañana enseñamos la vista. Bueno. Eh, después. Bueno, hay bastante movimiento en la casa Lo que veo la distribución y el estilo se parece mucho al Ibis al que nos quedamos en Hong Kong. Bueno, pero, pero como el, el doble de tamaño o el triple. Sí. El bañito como, es como si fuera de, de avión. De un avión, como sí. De una cápsula. O del barco, ¿se parece el del barco? Ah, sí, se parece el del barco. Que ya viene como el módulo incluido. Y como... ya solamente lo, lo ponen. Ya, sus puertas. Van a mojar todo. Lo básico para pasar una noche. Mañana nos vamos. Al centro. Eh, Sí, en cuanto, bueno, entregamos la habitación, les pedimos una hora más, a la una. Y se vieron amables, eh, nos dijeron que sí, que, que no había que problema. Sí. Eh, y entregando la habitación, nos vamos, ahora sí, a conocer la ya la madre, Bye. Hola. Hola, buenos días. Tenemos muchísimo sueño porque acabamos de llegar ayer, bueno, hoy más bien, a las 4 de la mañana aquí al Hotel Iris de, la, de Nueva Delhi y ahorita son 11... 11.46 de la mañana y pues ya nos vamos a, a conocer de la ciudad y algunos puntos este, de interés este es el Hotel Iris del aeropuerto ahí ya tenemos el restaurante, este es el lobby principal y aquí está la recepción la recepción, ahí están los hoteles. Una salita, ahí está la Maris. Esta es unas compus para internet. Y acabamos de pedir un Uber que va a venir por nosotros y nos va a llevar a Kutub Minar. Vamos a ver si ya anda por ahí afuera, porque estaba muy cerca. Pero no, todavía no. Este es algo peculiar del hotel para entrar, tuvimos que poner ahí los, los equipos no, porque estaba grabando el security, y que no puedo grabar el security, pero bueno esto es el grande rasgo, es el hotel y después dimos la cápsula yes. ah. What is it sir? <risa> okay. cama, tiene un mini escritorio y bueno, lo mejor de todo es la vista. Funciona, no sé si es radio o maneja las lámparas o servirá o no?